Muy buenas a todos, aquí vamos a explicar cómo realizar un problema del tema equilibrio de cuerpo rígido El siguiente problema nos dicta que El mástil montado en un camión de 9500 libras se usa para descargar de la plataforma la pila de tejas de 3500 libras Que se muestra en la figura Determine la reacción de las llantas A. Traseras B y B. Traseras C debemos tener en cuenta que las ecuaciones a utilizar para resolver este tipo de ejercicio son sumatoria de momentos igual a cero, es decir, equilibrio de traslación, y sumatoria de momentos igual a cero, es decir, equilibrio de rotación. Ahora, este ejercicio se dividirá en dos incisos, el A y el B. Ahora, para el inciso A se realizará sumatoria de fuerzas igual a cero, es decir, equilibrio de traslación. Como toda fuerza tiene componentes en el eje X, Y y Z, pero en este caso estamos trabajando con un sistema que trabaja en el plano, es decir, componentes solo en X y Y, haremos que toda fuerza tenga componentes en el eje X y Y. Al analizar este sistema notamos que ninguna fuerza tiene componentes en el eje X, por ende la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. En cambio la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a menos 3500. Es decir, el peso de la pila de tejas como el peso va hacia abajo, el signo negativo, menos 9.500 libras, el peso del sistema del camión, es decir, desde el punto de gravedad G, más 2 veces C y más dos veces P. Tenemos en cuenta que C serían las ruedas delanteras y B las ruedas traseras. ¿Por qué dos ¿Por qué? A pesar de que la figura nos muestra una sola rueda, se sabe que un camión posee cuatro ruedas, dos delanteras y dos traseras. A pesar de que no se vean, se deben colocar que son dos reacciones en cada una de los opuestos del camión. Todo eso igual a cero. Ahora, como estamos buscando las reacciones, primero, en el inciso A, con las ruedas traseras, es decir, B, despejamos B de la ecuación. Al despejarla, tenemos que 3500 más 9500 más 2c ruedas delanteras entre 2, es igual a B, es decir, la magnitud de la reacción en B. Ahora, para resolver esta ecuación, notamos que tenemos una incógnita, es decir, no podemos operar directamente dentro de esta ecuación para la magnitud de esta reacción. Tenemos que conocer C. Por ende, vamos a realizar sumatoria de momentos igual a cero, es decir, equilibrio de rotación. Debemos recordar que el momento es igual a la distancia perpendicular del eje de giro a el punto de aplicación de la fuerza, podemos resolver la siguiente sumatoria. Distancia perpendicular desde el eje de giro, es decir, B hasta la fuerza aplicada a la pila de tejas, más D por Fg, punto de gravedad, fuerza del punto de gravedad, más D por Fc, las reacciones de la rueda delantera, más D por las reacciones de la fuerza en B. Debemos tener en cuenta que la distancia perpendicular desde el eje de giro B hasta ese mismo punto B es igual a 0. Por ende, ese momento es igual a 0. Ahora, al sustituir los valores de cada uno de los momentos, tenemos que la distancia perpendicular que hay entre el eje de giro B y la fuerza de la pila de tejas, es decir, su peso... Notamos que el ejercicio como tal no nos da esa distancia. Nos muestra que entre la columna que sostiene la pila de TEAS y la distancia que hay entre la primera rueda y la columna es de 6 metros entre la columna y entre las ruedas y la columna es de 4,3 metros, quedando un diferencial. Esa diferencia es simplemente la resta de la distancia de la columna entre la distancia de la rueda y la columna como la columna está inclinada es decir tiene un ángulo de 15 grados tenemos que tener en cuenta que necesitamos la distancia perpendicular y la más cercana es la que se mantiene en el eje x por ende el coseno del ángulo 15 6 por el coseno de 15 metros menos 4,3 metros eso nos da esa diferencia que es la distancia perpendicular entre el eje de giro y la fuerza en A, por la fuerza aplicada en ese punto, es decir, el peso de la pila de teas. Como la dirección de esa fuerza es hacia abajo, el signo negativo. Ahora, debemos tener en cuenta que el momento de define un giro, es decir, una rotación. ¿Cómo sabemos en qué sentido se mueve esa rotación? Simplemente con la dirección de las fuerzas. Como la dirección de la fuerza con G es negativa, ese, gi ese giro será en sentido horario. Recordando que el sentido de giro horario es negativo y el antihorario positivo. Por ende, en vez de ser más, sería menos 4,7 metros la distancia perpendicular que hay entre las ruedas traseras hasta el punto de aplicación de G, es decir, el peso del camión, y como la dirección de ese peso es hacia abajo, negativa. Es decir, los 4,7 metros por menos 9,500 libras-fuerzas. Más distancia perpendicular que hay entre B y C. Como C no la conocemos, lo colocamos simplemente C. 5,2 metros por C, igual a cero. Resolvemos lo que se puede resolver hasta ahora, que es... La, la distancia perpendicular y la fuerza en A, teniendo así el momento en A, que sería menos 5234,44 libras fuerza por metro. Debemos tener en cuenta las unidades de momento, que es Newton por metro, en este caso, libras fuerza por metro, más 44,650 libras fuerza por metro, el momento en G, más 5,2 metros por C, igual a 0. Eh, resolvemos primeramente eh, la suma la sumatoria entre m y g que nos da 39.415,56 libra fuerza por metro más 5,2 metros por c libra fuerza igual a cero aquí a despejar c que es esa variable que necesitamos conocer para poder resolver la ecuación pasada de la sumatoria de fuerzas donde despejamos b tenemos que C es igual a menos 39.415,56 libras fuerza por metro entre 5,2 metros. Metros y metros, unidades se van, unidades iguales se van y queda li libra fuerza que es la magnitud de las reacciones en C. Teniendo así que C es igual a menos 7.579,91 libras fuerza. Aquí al reemplazarse dentro de la ecuación para calcular la reacción en B en forma escalar, es decir, su magnitud, tenemos que 3500 libras fuerza más 9500 libras fuerza más dos veces la reacción de C que sería menos 7579,91 libras fuerza entre 2, nos da menos 1079,91 libras fuerza de manera vectorial sería 1079,91 libras fuerzas menos j es decir tiene una dirección negativa en el eje de las ordenadas Ahora para el caso b, es decir el inciso b con las reacciones de las ruedas delanteras realizamos lo mismo que hemos realizado en el inciso anterior. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Como cada fuerza debe tener componentes x y, pero analizando el sistema nos damos cuenta que ninguna fuerza tiene componentes en el eje x, solamente actúan en el eje y, es decir el eje de las ordenadas. Hacemos sumatoria de fuerzas X0 y en Y nos da igual a menos 3500 libras fuerza menos 9500 libras fuerza más 2C más 2B igual a 0. A diferencia del caso anterior no despejaremos B, despejaremos C porque estas son las reacciones que estamos buscando en este nuevo inciso. Despejando C tenemos que 3500 libras fuerza más 9500 libras fuerza más 2B sobre 2 es igual a la cantidad escalar es decir, la magnitud de las reacciones en C. Como nos damos cuenta que no conocemos B, realizamos nuevamente sumatoria de momento. Al hacer sumatoria de momento, lo que cambia en este caso son las distancias perpendiculares a los ejes de giro, ya que el eje de giro cambia y las distancias por ende van a variar. Como en el caso anterior, uno de los momentos será igual a cero, es decir, el mismo momento... Ya que su distancia perpendicular va a ser 0. Y al multiplicarla, todo un número multiplicado por 0 es 0. Al reemplazar los valores con el momento en A, es decir, la distancia perpendicular a fuerza A, nos da que 6 metros por coseno de 15 grados más 0,4 metros más 0,5. Es decir, todo eso es la distancia perpendicular desde C hasta el eje de aplicación de la fuerza A por esa fuerza, 3.500 libras fuerza, que sería el peso de A, más 0,15 más 0,5 metros, distancia perpendicular, por la fuerza de aplicación del peso del sistema, que sería G, 9.500 libras fuerza. Recordando siempre la dirección, muchachos, muy importante para este tipo de ejercicio, ya que cambiará el sentido. Y por otra palabra, el signo con el que trabajaremos. Más 5,2 metros por B libra fuerza. Eso es igual a 0. De la misma manera, resolvemos lo que paso por paso para ir despejando B. Aquí tenemos que la multiplicación para calcular el momento es igual a menos 23.434,44 libra fuerza por metro menos el momento en G, menos 4.750 libras fuerza por metro, más el momento en B, que sería 5,2 B libras fuerza. Eso es igual a cero. Aquí podemos resolver la suma entre el momento de A y el momento G, que nos da menos 28.184,44 libras fuerza por metro más el momento en B, 5,2 metros por B libra fuerza. Aquí despejamos B. ¿Qué nos da B? Menos 28.184,44 libra fuerza por metro entre 5,2 metros. Mismas unidades en una fracción se van y queda simplemente la unidad de fuerza, que es la que buscamos. ¿Por qué? Porque una reacción es una fuerza. Y nos da menos 5.420,8 libra fuerzas. Aquí, como ya tenemos el valor de B para el inciso B, reemplazamos el valor de B dentro de la ecuación para calcular la reacción en C, de manera escalar. Y aquí, reemplazando en la ecuación, nos queda la ecuación de la siguiente manera. 3500 libras fuerza igual a 9500 libras fuerza más 2 veces la reacción en B, que sería menos 5420,8 libras fuerza entre 2. Y eso nos da... 1079,92 libras fuerza. De manera vectorial sería 1079,92 libras fuerzas J. Es decir, solamente tiene una reacción en el eje Y, de las ordenadas. Era muy obvio, ya que al hacer la sumatoria de fuerzas, notamos que no tienen componentes en X. Y bueno, muchachos, con esto terminamos este ejercicio con reacciones muy simples. Que solamente trabajamos en el eje Y. Gracias.